M-M-M-M-M-M Empieza a jugar, prendo el mando y comienzo en un nuevo canal Quiero ganar una partida en Skyward No tengo ripa en la consola, no le temo a nada Cuando estoy jugando en Call of tutti voy disparando Roll de aquí, quiero mi fusil jugando tantas horas en mi cuarto, me voy superando Quieres competir conmigo, espero que no seas novato Te veo como hey, de enojado. niño rata, no te vayas Me paso a jugar, gente de agua que no atropellando toda la ciudad Quiero una misión, quiero ser el mejor jugador Yo hasta jugué, mi He jugado caso a mí no me mientes, de los videojuegos nunca te cansarán. Quiero jugar y jugar hasta no poder más en Fortnite, me descargo juegos online, ya sea fracción, siete Lego play, el de multiplayer a nivel Quiero jugar tanto hasta que se dañe la consola y el mando. Viciado tanto videojuegos que ya ni quiero dormir, quiero comprar tantos juegos como puedo, siendo el mejor, en enfados si y me están toleando. Pero lo que más menos hacen los camper que matan y ganando la la partida de Krem Pro, De multiplayer Play te hará una gran lesión Quiero ganar una partida en Skyward No tengo rival Quiero jugar GTA Quiero destruir toda la ciudad Quiero jugar juegos juego clásico Me paso a Jalo, Matando, disparando en el espacio Cortame, me dijo que hay un fallo Solo necesito un tiro y te mato Yo juegos modernos ya no son lo mismo, esta nueva generación Tiene muchos fallitos Los juegos clásicos de lo mejor debe estar de pasión por montón I'm a